No, hermano, no es no chatearme, a esperar. Hay que verlo y hacerlo. Ya me cansé de estar esperando. Vete de una vez, pero al carajo. Nunca te decides. Vas bien y si sigue. Y no estoy dispuesto a seguir. Ya rompí tus fotos, ya rompí tus cartas Pero tus recuerdos, ¿cómo deshacerlos? Y mis cicatrices, reafirman que existes Vete y no regreses, no te lo no mereces Soy feliz, no me interesa. Vete volando como un colibrí. O puedes arrastrarte como un Quiero saber nunca más de ti. Si es feliz, muy feliz no me interesa. Vete volando como un colibrí. O puedes arrastrarte con feliz, no me interesa Vete volando